Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo esta interesante experiencia de Roblox que me invitó el creador a probar es un chico de, de aquí de Colombia de Bogotá que mmm, básicamente lo que me dijo es que este juego nació a raíz de un sueño loco que tuvo eh, si no estoy mal en la descripción de este, esta experiencia de Roblox Dice que esto, este juego está construido hasta ahora al 45% Y pues obviamente también puede tener uno que otro book Entonces vamos a probarlo La verdad desconozco cuán de largo puede ser. Vamos a intentar abordarlo hasta un cierto punto Para que no vaya a ser demasiado extenso Y ya de ahí después si le podemos seguir a la historia o no Pues lo continuaremos eh, Por aquí incluso están los créditos Deben estar... Bueno, en verdad lo hay crates y no sale nada, así que démosle play. Bueno, pues estamos en un... Aparecemos como en un mundito lleno de... Tu Oye, está está muy bonito. No sabía que las experiencias de Roblox podían variar en cuanto al, al, al aspecto gráfico entre una y otra, ¿no? Siento que en esta hay como... no sé si es el brillo, la luz, como que se ve todo tan... Bonito, no sé... ¿Se ve tan chévere? Bueno, estoy probando estas experiencias porque me gusta saber que hay gente de Colombia y de Latinoamérica, chicos, jóvenes, porque sé que muchos son jóvenes, eh, eh, creando cosas en Roblox. Muchos pensarán que crear en Roblox no es igual que crear un videojuego, pero es el primer acercamiento para la creación de videojuegos. Creo que Roblox también tiene muchos elementos que convierten una experiencia en un, en un juego como tal, ¿no? entonces básicamente esto es Limbo se llama y no sé qué va a hacer aquí pero a ver hay una tienda de animales o de, de mascotas en donde hay un tipo con la cabeza con la, que está boca arriba, boca abajo perdón y dice socorro y tiene acá unos mini Roblox que no sé si son coleccionables unos muñequitos que además están muy chéveres no las pintas pero este tipo está boca abajo colgado de las patas y al parecer alguien lo colgó ¿puedo interactuar con él? La parece que no, no no puedo interactuar con él o por lo menos no me sale algún tipo de botón de interacción pero bueno, sabemos que esa es la tienda de mascotas y esta es una tienda normal donde hay un tipo como samurai es como un samurái, como un guerrero una máscara así como samurai se agachó incluso para saludarme estilo samurai la espada se parece mucho a la de un samurai tiene una rosa en su boca un samurai romántico y tiene también acá los dos muñequitos muy similares a los que hay en la otra tienda esto que es dice limbo extra games memories dice terror psicológico ok son como varios juegos dentro del mismo o como es la, la cuestión Veamos, antes de meterme por ahí al de terror psicológico porque me acosa y yo soy muy sensible al terror psicológico. Player 1 dice, ready, players, time, time. Ok, eso es como un juego para un jugador. Este es para dos jugadores. Y este para tres jugadores, pero entonces por qué solo hay dos puertas, o oh, no entiendo uno, dos, tres, no no, no estoy entendiendo o, o según la portada yo me meta a cumplir algún tipo de función puede ser, no sé y estas cadenitas conducen allá pero me da miedo irme por ellas no Eso, allá hay algo un uno, un dos también ay ay, ¿qué? lip lip ¿qué? ¿dónde me metí? porque qué resulté en la zona de las cadenas? me metí en la zona de las cadenas pero yo no leí no importa, hagámosle a ver qué pasa Login. Vamos a ver Se supone que fue un sueño loco que tuvo Y de ahí nació todo esto, pero wow Increíble Este juego está basado en una historia de una sola persona Pero si juegas con amigos puedes imaginar que eres el protagonista de esta historia Porque pasó de inglés a español de un momento a otro bueno, esto es como un trailer A ver Todo sobre... Ah, no, no alcance a ver Bueno, un puente carretera Paisajes interesantes Aunque parecen más paisajes como gringos, ¿no? Bueno, aquí es un túnel Digamos que es el túnel de la línea La no, mentira, no se parece para nada Uy, uy, ¿qué pasó? Se volcó el carro ¡Pah! Un accidente Limbo Vi... ¿Hay tiger? ¿Qué? ¿One tiger? Bueno Ah, está bien loco, ¿no? A ver, ¿este pelado? O este hombre, o quien sea, ¿está metido como en una cárcel? Ok, no, no tiene rostro ¿Qué sucedió? Ok, ¿qué sucedió? Ya. ¿Qué hago aquí? Sale en inglés primero y, al, y fun, se pasa a español de un momento a otro. ¿Qué hago aquí? No recuerdo nada. ¿Qué más va a pasar? Ya. Ya dejo el texto. Bueno, aquí una bombilla colgando. Bueno, para hacer una cárcel donde tenemos al menos una bombilla. Algo va a pasar, algo va a pasar. Me gusta estos escenarios tan bonitos. O sea, se pueden crear estas cosas así tan... ¿A un samurái nos va a liberar o qué? Tiene como mucha iluminación Como muy bien cuidado ¿Pronto qué? ¿Pronto qué? Bueno, Hop es esperanza, ¿no? Acá hay unas velitas Bueno, ¿quién era esa persona? Se pregunta el que vino de allá Que era como un ninja ¿Y por qué nos ayudó a escapar? Esa es la gran... debajo incluso una reja Que era la nuestra ¿A este lugar podemos entrar? No ¿Pero podemos escapar por esta misma? No Entonces, ¿por dónde podemos escapar? ¿Por esta puerta normal? así ah, Romper puerta. Ah, me gusta cómo cae. Oiga, qué escenarios es tan bonitos, ¿no? Uy, uy, ¿qué pasó? ¡Wow! No me diga que hay que hacer parkour hasta llegar arriba. ¡Oh, my God! Y yo que soy malo con parkour. Es que desde Minecraft hasta las cosas más insignificantes soy malo con el parkour. ¡Ah! Ya me que incluso aquí. Pero, cuidado. Ay, ¡Ay, no! No seamos masianos. No vayan a sacar la piedra. Listo. ¡Uy! Es que es bien al borde. O sea, esto es un parkour extremo. Bueno, claro. está que es que nuestro protagonista es como ninja, digamos. Entonces, digamos que le queda como fácil estas cosas. Pero en verdad, a mí no. ¡Uy! Aquí se puso más complicado. ¡Ay, no, no, no! No, por favor, me falta poquito Yo sé que puedo Yo sé que puedo, sí Sí El grito del bicho, sí Listo, otra puerta para romper Me gusta como caen los pedazos de puerta Espera, yo esperaba como. Uy, uy, otra Bueno, uy A ver Van a ser como varios puzzles, es lo que me estoy como esperando Porque ya vi el primero que fue subir esas escaleras y aunque Al final no me caí en ninguna... no no era fácil ¿Dónde estoy? Es la pregunta Aquí sí se dejó que en inglés, ¿sí? ¿Dónde estoy? Sí, acá... ¡Ay! ¡Uy! Uy, pucha. A ver Ah, ¿verdad que uno puede correr con estos personajitos ¡Uy! No venga que quede muy al borde Es que el, el juego tiene un efecto como de cámara ¿Cómo se llaman esas cámaras? No, de cámara no, de lente de cámara Que son más abiertas, que pueden abarcar más espacio Entonces lo hace sentir a uno como que Uy ¿Será que si sí alcanzó a llegar allá? No creo Uy, sí, sí, sí, sí pero es que hay que correr al bordecito, si no uno se da un totazo. ¡No! Ven, lo que les dije, ahí caí. Ah, se pueden hacer dobles saltos, listo. Pues de pronto eso me puede salvar. Uy, sí, sí, sí. Sí. Y se marchó. Mm. ¡No! Ay no ¿Y qué es lo que tengo arriba? ¿Como una, una cosa de vida? No sé, hay algo algo amarillo Yo creo que es una cosa de vida Pero me preocupa un poco Pero la verdad Este muchacho bogotano dirán ustedes, tiene mucho tiempo libre Pues no sé si lo tendrá Pero lo ha sabido usar de una forma maravillosa Si él creó esto, de verdad, déjeme Déjeme decirle no Uy, déjeme decirle sí, <risa> perdón Lock Lock. ¿Qué significa en inglés lock? Ya lo olvidé. Pero espero que no sea que se vaya a caer este puente. Alguna tabla se caiga y yo quede como un tonto. Me sentí como en Genshin. En Genshin hay unos lugares que son así como todos, así con puentes alrededor. Wow, agüita, venga. Vayémonos que debemos estar sucios. Veo que la única salida es esa puerta. Bueno, me gusta que... Es muy intuitivo, ¿no? Y el personaje con sus diálogos ayuda como a saber dónde ir. Debe haber algo por aquí que abra esa puerta, ¿ok? Si no me pregunta, ¿hay algo ahí? Ah, una cueva. ¡Wow! No, este muchacho. <risas> me gustó cómo se planteó estos puzzles Listo, pues vámonos a la cueva para buscar. Oiga, pero ¿y, y, el, ¿y este man no se ahogará? Me da vaina. Y se ahogue. ¿Qué hay por acá? Tengo que buscar la llave, ¿no? Es la, es la idea. Pero no se ahoga mi personaje, ¿en serio? ¿O qué? ¿O, ¿O cómo puedo saber? Uy, no, esto es un laberinto, Dios mío. Después, ¿cómo me devuelvo? No, esto no hay salida, ¿o sí? No, no hay salida por acá. Listo, por acá. Por acá sí. ¡Wow! Sí, por acá encontré algo. El Switch. Listo, se abrió. Y ahora a devolverme. ¡Ah, no! Me sacó. Guau. Wow, eso es muy bueno. Ahorra tiempo. Chévere, chévere, chévere. Listo. Sigamos. Sueño loco. En donde nadamos. Salimos de una cárcel. Me van a matar. Uy, que bien. El doble salto ayuda mucho. Bien, bien, bien, bien. Guau, wow, un puente. Bueno, un pequeño puente en un riachuelo no es tan peligroso, ¿no? Pero sigamos el puente, no y se de pronto pase algo por no seguir el camino establecido. Sigamos, wow, wow, algo pasó allá. Ay, algo va a pasar con este puente, se va a crear un camino, pero no, no es un camino, es una puerta. Por ya a otro universo, que quién sabe dónde será. Pero vámonos. Muy intuitivo, me gusta eso porque hace que el. Bueno, que uno no se pierda, ¿no? Bueno, esto es como que otro nivel. Te preguntas... ¿Qué pasó después? Sí, es verdad. ¿Qué pasó después? Después de encontrar el portal... Llegué a una isla. ¿Qué pasó? Todo de este lugar... ¿Es tan diferente? Y me gusta que hizo la experiencia en inglés. Aunque no sé... Esto es, una fanta es un mundo de fantasía que se siente demasiado real. No sé nada sobre cómo llegué aquí. Pero debo encontrar la manera de volver a la realidad que conozco. Planeo vivir en esta isla hasta que encuentre la manera de salir de aquí. Espero lograrlo. Ok... ¡Uy! ¿Terremoto? ¿Un gigante? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! Yo también me lo pregunto. ¿Qué es eso? ¡Uy! No, no es un gigante. Es como un demonio. ¡Una vaina loca! ¡No es buena! ¡No se ve buena! ¡Ay! No me diga que ese bicho me persigue o me espicha o algo. ¡Huye, perro! ¡Huye! No, si se quería quedar en esa isla. Cuando vi esa criatura gigante, entendí que estaba en peligro. Sí, efectivamente, eso mismo iba a decir. Ya la isla no está segura. No sé qué está pasando, pero no sé quién soy y no recuerdo cómo llegué aquí. Eso sí, ya lo habías dicho, amigo mío. Varias veces. Lo único que puedo hacer por el momento es salir de esta isla. Sí, y encontrar un lugar. Seguro, eso es lo que hay que buscar. Así que recogeré madera para la construcción de un barco y comida para llevar. Muy bien. Así que vos escoge recoger madera, 5 y 5 de comida ¿cómo se recoge la madera? no lo sé, acá hay un árbol también. acá hay también madera ¿cómo recojo? madera, caray o solo por recoger la del suelo o con... a ver estos palitos que están aquí por ejemplo, ah sí, solo tengo que pasar por encima de ellos, listo palitos, aunque hay que tener cuidado con el bicho, ¿no? está por ahí el bicho, sí. mm. ¿esto qué es? no madera, ya vi otra Qué chévere, los lugares donde hay madera, como que tienen un poquito de iluminación. Lo guían a uno. Que hay acá una cruz. Texto. ¿Es un NPC? ¿Pero qué, qué es esto? ¿Un NPC con la cara? De... <risa> ¿Con la cara de Shrek? Ah, no, dice test NPC. O sea, NPC de... De test, o sea, para testear. No es nada más. Al futuro al sumo que ahí habrá un NPC que nos hablará o... Nos dará alguna indicación o una misión, yo que sé, pero en este momento no está disponible el Truk. El Shrek NPC no, no sé qué obsesión tienen los jugadores de rolos con shrek pero lo he visto en varios juegos. Ahí recogí comidita. Vamos a ver dónde hay más madera. Ma ah, aquí hay más comida. Lo que alumbra como en azulito es comidita. Esto es comida allá. ¡Ay! Ah, dentro de nuestro casita había comida. Bueno pues. Sí, se puede contar, ¿no? donde hay más madera? No veo más. Maderita. Oye, machera. Palito, palito, palito. Por acá, por acá, por acá. Ah, sí, mira. Maderita aquí. Y comida. Ah, espera, ¿hay algo ahí en el agua? No puedo ver qué es. Ah, sí, una planta. Y comida. ¿Y qué es esto? ¿Un balde? Un balde con un pescado. Me falta, ah, mira, aquí está la otra mmm, madera. Me faltaría, ah, no, me falta otra madera más y otra comida más. Aquí está la otra comida. Entonces, ¿dónde está la otra madera que me falta? Va a estar como por aquí. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Listo, bien. Yo tengo todo para mmm, mañana construir un barco y me iré a esta isla, ok. Sí, ¿Y entonces qué hago? ¿Irme a dormir o okay? qué? Ahora solo quiero descansar, efectivamente. Vamos a dormir, amigo mío. ¿Y qué? ¿Cómo se acuesta? Cuéstese, ya. Ahí se acostó. Ah, no, hasta ahora entró, bueno, la animación, ¿no? De que se fue a dormir. Bueno, si verdad esto fue inspiración de un, de, un, de un juego, voy a decir, de un sueño. Pues déjeme decirle que qué sueñito. Aunque la verdad es que todos hemos tenido sueños locos alguna vez en la vida. No sé si alguno de ustedes quiera dejar en la caja de comentarios... Algún sueño loco que hayan tenido y que pueda ser de inspiración para un juego. Sería interesante, ¿no? Bueno, ahí se fue en el barco el man. Ahí está, ¿qué? Okay. Ah, no, no se fue en barco. Hasta ahora está montando el, el barco. Ahora sí. Lo estaba hasta ahora construyendo y ahí se fue en su balsita. Oiga, y la, la música también, la música está buena A medida que pasa el tiempo en esta realidad, solo puedo pensar en una cosa porque estoy aquí? Ya es la tercera vez ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Caray Y la única cosa con la que me familiarizo son los problemas Sí, porque eso sí nos ha aparecido de todo tipo de cosas, ¿no? Nos ha pasado Aparecimos en una cárcel El gigante, y ahora estamos, ay, no me diga que como en un lugar de hielo de lava ¿Qué es esto? Esta balsa era lo único que tenía. Y ya se nos dañó, ¿no? ¿Qué? Ahora, ¿qué voy a hacer? Sí, porque la balsa se dañó. Hay poca madera. Espera. ¿Qué es eso? Ay, más bichos raros. ¿Otro gigante? No, este es más enano. ¿Pero es como de nuestro tamaño y, y es como malo? Está lleno de oscuridad. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? Necesito defenderme ¡Rápido! ¡Un palo! Un palo! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Pero? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo me agarro? ¿Qué? ¿Qué? Almas. Son almas ¡No! ¡Esperen! ¡Almas! ¡No! ¡Yo no sé pelear! ¡No! ¡Venga! ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¡Ay! ¡Caray! ¡No las puedo golpear! ¡Nada! ¿Es pues, cómo las puedo? ¡Venga! ¡No! ¡Me están ¡Esto se está llenando de almas! Pero venga, no No me maten, no ahí, ahí Ahora sí me está mostrando mi vida y creo que se está agotando Ah, tengo que irme por acá No, mentiras, no, no es por ahí No ¿Qué? ¿Ya? ¿Lo logré? ¿Las hice morir? ¿Qué? ¿Qué hice? Ni siquiera sé qué hice, ¿desaparecieron? Y ahora me está mirando está fijamente está alba y desapareció Bueno, como que estos bichos me van, a, me van a aparecer Como constantemente Debe haber una manera de salir de aquí Pues sí, ahí había un, como un caminito de agua Mírenlo, aquí está Esta está la forma de salir de ahí ¡Ay, Dios mío! Me gustan estas cositas Estilo plataformero, ¿no? Y muy tranquilo, ¿no? A la vez, o sea, el juego Tiene como sus momentos así ¡Ay, no me digan que debo saltar sobre esos palos! Eso no se puede hacer ¿O sí? ¡Ah! What? No sabía que uno se podía colgar. No. Ay, no, me queda muy poquita vida. Por favor, no. Perdí. Continuar. Ok, ok, continuar. ¡No! Tengo que comprar una extra vida, ¿cómo hago? ¿Comprar robots? Se cobrará con el método de pago que elegiste. No, pero yo no tengo esas cosas. A ver, si lo voy a cancelar, ¿qué pasa? Lobby, me manda hacia el inicio. Yo okay, okay, entendí, bueno, al parecer, pues si el personaje pierde la vida, pues tiene que comprar en, el, en la tienda del juego como vidas extra para poder continuar la historia. Es muy interesante, ¿no? Pues, después de todo, eh, las muchas experiencias de Roblox me he dado cuenta que de alguna u otra forma integran eh, elementos para que la gente utilice los robots, es que se llaman robots o Roblox, que son como las moneditas de, robot, de Roblox. Para que se compren skins o diferentes cosas dentro de un juego, ¿no? Pues la verdad, de lo que pude jugar de Limbo hasta el punto donde me morí, eh, me pareció muy bueno, muy interesante. Obviamente el mundo que han planteado aquí es grandísimo, o sea, eh, le han puesto muchas cosas bonitas. Incluso no me había fijado que estos dos personajes de la entrada eran los mismos que están en pequeño en, en las tiendas, en las dos tiendas que hay. Eh, obviamente veo que el creador le quiere agregar más cosas porque a pesar de ya haber planteado por ejemplo este escenario inicial le, le piensa agregar como cosas no por ejemplo la tienda todavía no funciona no hay forma de interactuar con ella ni tampoco la de mascotas por alguna extraña razón donde está este man cabeza abajo no, socorro eh, pero, pero esto considero que que la historia, o lo, por lo menos lo que alcancé yo a jugar, está chévere, está bueno. Por ahí al, sí se me presentaron algunos bugs, como, como cuando fui a entrar a una de las historias y yo quería irme, era por la cadena y resulté metiéndome a la historia, o sea, cuando hice esto. Por aquí yo caminé y me fui hacia allá y resulté metiéndome, fue al cuarto de la historia. O sea, parecí un momento a otro allá. Y todavía no entiendo el, el funcionamiento de esto de two players y three players, porque no sé si es o para que jueguen tres jugadores o, o para que es que no en verdad no lo entiendo no, no entiendo entiendo entonces por el momento lo voy a dejar por acá eh, si ustedes son jugadores de estos que juegan bastante Roblox, tienen sus, sus robots y eso pues los invito a jugarlo porque de pronto pueden llegar más lejos en la historia de pronto yo me anime a jugar y a llegar un poquito más lejos en la historia eh, y también, de pronto, en un próximo capítulo vamos a probar esta, la Extra Games, que es Memories y que dice que es terror psicológico, o sea, que va a ser un poco más oscuro que la historia que ahorita vimos. Que esta era terror, tenía algo de terror, por lo menos con ahorita, con lo de las almas y los bichos raros, pero era más como lo que llamamos una travesía del héroe, ¿no? Es, en nuestro personaje estaba más bien como explorando el por qué apareció ahí y quién era. Para resolver esas preguntas tenía que pues explorar ese mundo en el que estaba que por cierto está muy bonito no sé cuánto tiempo le ha tomado a, al creador si nos puede dejar también en los comentarios cuánto tiempo es que le ha tardado en crear esta experiencia y cuánto le falta pero déjeme decirle que realmente está muy bonito y que espero que la mejore mucho si alguien más también la ha probado o la va a probar por favor déjenles comentarios de cómo le apareció esta experiencia qué siente de ella ¿Cómo le parece? ¿Han tenido algún sueño de verdad que me diste hacer ser eh, explorado así? Como, como lo ha hecho aquí nuestro amigo. Y bueno, eso es todo amigos. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima en otro jueguito de Roblox. Otra experiencia. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que ha creado y quiere que yo la pruebe, hágale. Déjenmela ahí en los comentarios que yo la probaré. Seguiré probando TMBus que me ha gustado mucho. Y tengo uno pendiente por ahí. Si me ayudan a encontrarlo, que es el del chico que también creó. Eh, algo así como rutas de buses pero en Antioquia, ese lo quiero jugar también, entonces nos vemos amigos muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima, bye bye